Se termina el verano y con él la temporada de exterior en el hemisferio norte. Los jardines de todos los canabicultores comienzan a lucir unas flores de cannabis listas para ser cortadas y preparadas para el secado y curado, deleitándonos con sus diferentes sabores y aromas. Por ello, hoy hemos decidido daros algunos consejos sobre cómo secar la marihuana y que podáis extraerle todo su potencial para el paladar. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta nos la trae Federico Mota desde Maldonado, Uruguay. Federico nos pregunta ¿Cómo puedo saber si mi planta tiene hongos? Hola Federico, los hongos son una de las plagas más temidas en el cannabis ya que a veces resulta complicado encontrarlos antes de que hayan causado daños irreparables. El primero de los hongos que más atacan al cannabis es el oidio. Aparece con humedades y temperaturas altas. Es muy fácil de detectar ya que se presenta como una capa blanca encima de las hojas colonizando toda la planta en muy pocos días. El segundo de los hongos, la botritis. Un hongo bastante difícil de detectar ya que produce necrosis afectando a cualquier parte de la planta. Cuando a simple vista se puede observar, debido a que la parte afectada se tornará marrón tirando a gris, es que el hongo ya ha penetrado en la planta y su exterminio será muy complicado. El tercero es el mildew, este hongo a diferencia de los otros dos, aparece en el embés de las hojas y es muy fácil de reconocer. Se puede detectar porque se generan manchas amarillas en la parte inferior de la hoja. Existen muchos hongos que pueden afectar a tus plantas de cannabis, pero en nuestro país estos son los que más suelen atacar los jardines de los canabicultores. Lo que queremos recomendarte es que prevengas la aparición de los hongos con alguno de los muchos productos preventivos que existen en el mercado.